Donde no hay interés, no insistas. Si no quiere, no hace falta que insistas. Porque si no es de tu talla, ni aunque lo fuerces, no podrá entrar. No puedes hacer que alguien te quiera la fuerza. Lamentablemente a veces vivimos un poco rodeado de la idea de que podemos provocar en el otro, una atracción magnética, al punto de que éste quede loco o loca por uno. La realidad es que solo podemos cultivar las circunstancias para que las cosas se den, y sean propicias para que ocurran. Pero más allá de eso, es todo lo que podemos hacer. El resto es un baile, una danza de seducción, cortejo y palabras que enciendan la pasión entre ambos. Más allá de eso, no podemos hacer más. Porque en ese momento en que tú empiezas a exigir, a culpabilizar, a forzar a que la otra persona te quiera, en ese instante es cuando te das cuenta que ahí, no te quieren. Uno debe hacer el esfuerzo por hacer que las cosas pasen, pero sin llegarlas a forzar. Si tienes que verte en la necesidad de forzar, seguramente ese amor, no vale la pena para ti. Ya no insistas en la vida de alguien más. Mejor enfócate en tu presente. Este, te mejorará el futuro. Yo sé que duele cuando uno escucha estas palabras. Yo cuando alguien me decía, no lo fuerces, era para mí un dolor, porque sentía que la persona que estaba a mi par, era alguien con quien guardaba una conexión única, irrepetible y que estaba hecha para estar tallada en piedra. Imaginar que la persona que era mi pareja, no pudiera tener tertos amables o dulces conmigo, me hacía sentirme mal, porque pensaba, porque mi pareja no me ama, o de todas las personas porque ella me tiene que rechazar. Era doloroso creer que la conexión que tenía con esa persona era tan trascendental, y que algo místico nos unía. Con el tiempo fui creciendo, madurando y me di cuenta que uno puede conectar con varias personas, y que no existen esos amores únicos, y que todo es pasajero en esta vida. Quizás el destino te presente a la persona adecuada para ti, pero por ser la adecuada no supone para nada que sea la única persona que vas a conocer toda tu vida, porque al final la tumba, hemos de irnos todos, solos, sin compañía de nadie. Así fue como comprendí que en el amor, no existe algo que me pertenezca, todo es prestado. Así que cuando estaba con alguien que me decía querer, y con quien guardaba una conexión fuerte, y esa persona me rechazaba, simplemente no me lo tomaba tan a pecho, y simplemente me preguntaba, ¿así me gusta que me quieran? Mi respuesta inmediata era no. Y desde luego, llegaba un punto en que yo decía a la otra persona, sabes, esto no funciona. Gracias por lo bonito que nos la pasamos, fue bello coincidir en esta vida, y después de unas cuantas lágrimas, y de hablarnos bonito, me despedía. Obviamente ella se daba cuenta de lo inevitable de las circunstancias, porque en ese momento comprendí que nadie es eterno, ni indispensable, ni mucho menos, está unido a nosotros y aún la persona que parece que es nuestra pareja, nos puede llegar a rechazar. Parece irónico, pero a veces a mí me daba cierta sensación, de que me habían timado, porque mientras mi novia me rechazaba, había otra chica con la que sostenía una relación de trabajo, que era atenta conmigo, y que se mostraba interesada en mí, y eso me hacía desear ese mismo trato por parte de mi pareja. Obviamente no había atracción entre la chica de mi trabajo y yo, pero me parecía tonto que una persona que no tenía nada que ver conmigo, se sintiera motivada a tener tantos tratos dulces. Pronto descubrí, que por muy novia que sea mi novia, eso no significa que ella no me dé un trato todavía mucho peor, que el que recibo de otras personas, y que de mí depende si voy a seguir aceptando ese trato o no. Finalmente, ¿qué puedo perder? Ya me acostumbré a estar solo. Así que, si estoy ahí, es porque me apetece. Porque me puedo ir. ¿No estará igual ahora, que como estaba antes de conocerla? Todo se resumirá a ser un número más en el teléfono, y a hacer una conocida más, que saludaré por la calle. Es así de frío como estas cosas llegan a ser. Pero todo es válido cuando tu paz mental y el amor propio son primero. Porque seamos honestos. ¿De verdad quieres estar ahí insistiendo? ¿De verdad te atraen las discusiones eternas, de por qué el otro ni siquiera te llama o te busca? Creo que al final de la vida, se trata de disfrutar de cada momento, y no de amargarnos con la existencia con alguien. Esto no es sobre escoger una pareja, y hundirnos cada uno en una reja. El amor es voluntario, y tiene fecha de caducidad, y así como puede empezar, así se puede acabar. Y no tenemos que sentirnos mal por dar por finalizada. Una relación que no nos llena. Porque al final de cuentas, una relación no es un bien de consumo necesario. No es como el agua, que no puedes vivir sin ella. No es como el oxígeno, no es como el aire. El amor es un lujo, que independientemente de si lo tienes o no, tú sigues viviendo, sigues respirando, sigues llorando o riendo, no lo necesitas. No te hace falta para sobrevivir. El lujo es un placer, es el deleite al alma, y cuando éste no funciona entonces, ¿qué opciones tenemos? podemos hacer que las cosas pasen, y buscar ayuda terapéutica. Poner de nuestra parte, para que la otra persona se sienta motivada a estar con nosotros. Como hombres, podemos buscar escucharlas más, atender más a sus necesidades emocionales, buscar que ella se sienta cómoda, y pensar más en sentirla. Pero llega un punto en donde decimos, hey, de verdad ¿pesan así los beneficios? Que cada que la quieras llevar contigo a hacer alguna aventura como soliera nadar o ir a comer, ella tiene un pretexto, te dice que no le nace, o que no es su estilo salir con novios a correr. Menuda excusa. Sinceramente yo llegué a ese punto, y como tú, sin importar si eres una chica, que me oye, o un hombre, que se siente identificado con mis palabras, la verdad es que nosotros valemos mucho como para andar soportando esta clase de cosas, que ganamos soportando estos tratos, cuando hay personas que gustosas querrían estar con nosotros y si no fuera así, siempre nos tendremos a nosotros mismos. Podemos hacer cosas sin depender de nadie, y con la independencia de elegir, qué ver, dónde comer, en dónde estar, y cuándo regresar a casa. A veces queremos una pareja, simplemente por el miedo que nos provoca tomar decisiones solos. ¿No te ha pasado que vas a un viaje, y sientes miedo de ir a un restaurante al que quieres ir, solo porque no tienes quien te acompañe? A veces la timidez se disfraza de miedo. Y necesitas a alguien a la par para ser libre. Yo lo he sentido. A veces no me atreví a hacer algo, solo porque no estaba acompañado. A veces hacía las cosas siempre tomando en cuenta a alguien porque sentía la necesidad de hacer las cosas con compañía. Hoy las cosas se fueron haciendo diferentes, hago cosas en las cuales no necesito a nadie más. Pronto descubrí que el trato agrio para mí sobra y que no tiene ningún sentido estarlo soportando. ¿Para qué? Mejor que ella se quede en casa, o con otro chico, a quien tratará mejor, o que le dará mejores atenciones, en vez de darme a mí lo que le sobra. ¿No crees que eso es bueno? ¿Gano yo? ¿Que no soporto su indiferencia? Gana ella que está con el hombre a quien verdaderamente quiere amar, está el hombre que es amado con verdadera devoción, y somos felices, y en la marcha encontraré con quien pasar el tiempo, olvidando lo que alguna vez fue. Memoria es, y tarde que temprano desaparecerá de mi mente, llegando a ser un solo recuerdo vago de lo que fue ayer. Sumado que, ¿qué es más importante que mi paz mental, y mi autonomía para estar con quien yo quiera? Porque después de todo, hay un mundo de opciones, sabores y colores, que no vale la pena resignarse en alguien que no quiere estar aquí. Si no quiere estar aquí, entonces no es tuyo. Si se perdió ella misma o él mismo, entonces ya no tienes nada que perder. La vida es sobre estar con la gente correcta.